Oye, que lo estaban pidiendo a la gente por ahí, por los comentarios. Sí, sí, sí. Tiene sí, sí, sí. No, sí. no seguidores. Why. Aquí está, especialmente para Alfredo. ¿Quién es Alfredo, San Alfredo? Mi hermano, un socio mío que anda por ahí calentando el Ah, pues lindo. por ahí estaban los comentarios. Estaban los comentarios. Sí. Oye, seguro más que seguro. Oye, aquí en Paparazzi Cubano TV, Baby White. Un joven cubano que está tratando. De ser famoso, yo sé que lo va a lograr porque es bien caliente, me ha tirado a mí una cantidad de veces. <risa> ¿Por qué te pasa? tu hermano, con todo el mundo, <risa> baby? Dime, dime. Vamos ante todo, <risa> mi hermanito, muchas gracias a los tres por invitarme al programa, mi hermano, ante todo. Según. Muchas gracias por la humildad, mi hermano, a ver, Me haberme traído aquí. Mi hermano, soy sumamente polémico, llevo, sí, me cojo todo muy mi a pecho, todas la, la, la, las cosas que hablan la. ustedes. A ti te tocó tu momento por lo que pasó, que fue realidad más nada, mi hermano. Tengo familiares que me han escrito, me han dicho de Estados Unidos, me han dicho, oye, Escribe la Line, que Alain está ayudando a la persona, Alain está los muchachos jóvenes y te escribo, te escribo, te escribo, o sé sea, están ocupados los tres y es visto, y visto y ¡ah! Me explico la line, ¿no me quieres lo bajo, lo no. Y desde de, de Alain, me cayó, gano, gracias cayó. a Dios me escribiste mi hermano, menos mal, lo mejor todavía de esa manera. Escribimos, oye compadre, coge tu, deja la bodería, coge tu, tu energía y gástala en tu carrera. Con esta... Claro hermano, porque mira, tú sabes que el defecto que tenemos nosotros los cubanos es que nos vamos por la primera. Exacto. esa es la verdad exacto. y se han perdido hermano tantos valores tantos conceptos entre nosotros los hombres que hoy por hoy por ejemplo ya la gente no resuelve las cosas de llamándote vamos a vernos aquí en un lugar no, no salimos por las redes sociales ahí a hablar bobería porque al final son boberías las redes sociales nos vamos a un lugar y no nos hacemos nada nos vamos cariñitos nos vamos besitos. exacto pero cuando voy, por ejemplo la reacción tuya que no es la primera hermano a mí me han dicho <risa> no me han hecho no una cantidad de cosas hermano y he perdonado a todo el mundo, hermano, porque sé que, que, que es, es como que es cubaní, hermano. Tú no has visto, tú has visto algún cubano, por ejemplo, tranquilo, que no sea orgulloso, que no sea no, avanzador, no no que es. no sea caliente. Y por eso te perdono a ti y a todo aquel que, que, que me diga algo. No obstante, te digo, porque no me diste los likes, si no, no te hago eso más nunca. No es porque no es porque sabes salido, porque al like no me, no me ha contestado. Más por veo que he visto, visto y visto, y te digo, coño. No me ganas su vida. Porque estás jugalachando con Yo Miller Dani. Sí, de <risa> verdad. Pero, <era risa> pero mira, lo que tú no sabes. Pero, mira, tú a en, él estaba en tú, tú me pusiste. No, no, no, tú, no, no. Estoy en Mira, tú, tú me pusiste. Que no se me olvida. Que eh, no, me olvida. Eh, no, porque te vi con Yo Miller Dani. Que tú le das fama. Tú le das fama a ellos que ya están pegados. Que no es menos cierto que, por ejemplo, a veces se le se da más promoción Según. a los artistas que ya están posicionados. Lo que tú no sabes es que Yo Miller Dani andaban conmigo cuando nos no queros. teníamos nada hermano cuando no teníamos nada que comer brother. y nos hemos fajado aquí ¿tú no, tú no viste ese día nosotros nos habíamos fajado otras veces nos yo he visto, he, visto, he visto videos tuyos de horas fuerte, hablando cuando todos los retoneros fuerte, en general me copia pero no se me olvida a dónde venimos hermano seguro aquí lo que tú ves la luz esta y la bobería, la pacotilla que hay son cosas que llegaron después hermano y para nada por ejemplo en, en el momento exacto te voy a decir hermano hay que hacer la paz pues, hermano porque el hemos caído. importante. Por eso es que estás aquí. Por eso fue que te dije, tranquilo, que tu momento va a llegar como le ha llegado a todos por acá. ¿Qué pasa con el tiger también? ¿Qué te el ¡Ay, con el tiger también! ¡Vamos con el tiger! No, hay un tigre aquí. Cálmate, papi. Ricky también te ha tapado con el tiger. No, Ricky, ya. Espérate. Te voy a empezar a seguir Cálmate. No te oigo calmalo. Ya. Ahí. Todo bien, todo bien. Ahí, papi, ahí, ahí. ¿Qué Ahí te va, pasa tío. con él. Eh, eh, hermano, el tiger. Vamos a ver. No es nada, hermano. Yo empecé a cantar rápido, hago un corto rápido a los 12 años con el Guía Afonso haciendo rap, eh, video para los lucas y todo. Me salió un poco la música, empecé a ir a mi familia igual. Sí, háblame de tu música, muchos de música. Mucho, de esa organización, sí, hermano. hermano. Muchos años cantando, desde el tiempo del IFA, de tiempo de LIFA, gente vieja, cabario, el Guille, con el eléctrico. Y bro, yo, siempre tuve. Yo los conozco a todos ellos. Tuve pues, dos papeles conmigo, Juli Robbie, el sur sí, todo el mundo me conoce de años y entonces tuve mucha desorganización, me casé hace cuatro años, tengo un bebé de dos años y medio y ahora es que estoy en realidad tomándome un poco más en serio. ¿De dónde tú eres? Yo soy de Playa. De Playa. nací en realidad en el Bahía, soy de el Bahía, pero nunca pero, viví en el Bahía. Te, te fuiste para, para El, Ando el ente, por 84, por viviendo, ya no digo más nada porque me andan buscando, dicen. <risa> <risa> Y entonces en realidad, eh, tú sabes, la carrera me ha pasado trabajo y, en, y me he tenido amistades que me han dicho, mira, este es el número de Tiger, este es el número no sé quién, este es el número no sé quién, les escribo al principio. Y tú sabes, como siempre, somos los grandes, somos no sé qué, me dan por loco esto o lo otro. Y un socio un día me dijo, compadre, tú quieres, mira, antes de eso, tengo al hermano ahí el invitado, que es mi hermano, que me, uno de los que me envió, los de Tiny Chai, que me dijo, oye, dale, papi. Parate, él, él. Oye, pues ponte por aquí, si sí, sí. no te pagas. Ven, ven, ven, ven. Ven, mira, siéntate. pero para me mentira, si tú ganas también. Sí, coño, Tiny Shai, hermano, uno de los que está bueno, haciendo ramos bueno. ahora aquí, sí. sin, sin problema. Entonces el hombre, hermano, me dijo, eh, dale, papi, métele, de Y yo dije, bueno, una estrategia, vamos a usarla, tiradera con el Tiger. Al final, el hombre, el único fallo para mí que le pasó, que nunca lo, nunca lo ofendí nunca falta respeto, siempre hablando de música. Mi hermano me bloqueó por gusto de todas las redes sociales, no, me escribió que quería buscarme, que me iba a encontrar, que no sé qué. Una, una no. cosa una cosa de lo que yo quiero decir, la única persona que a que Tiger le hizo caso en ese momento fue a ver white no sé por qué, ¿Qué le hizo, caso, bien, hizo, sí, sí, le hizo sí, un sí. cambio como, como de, de juego. A ver white como que se le encarnó hasta llegó punto de decirle que donde quiera le iba a dar una paliza, que eso no sí, sí, se iba sí, a quedar sí, así, sí, sí, que a vos, o sea, sí. donde tú trabajas, ¿me entiendes? Yo siempre le dije, sigue en tu música va al final... Sí, y ah, no sé, que se sentía mal hasta que llegó la polémica que él se fue lo más bajo con todos los reparteros. Yo soy de sí. género los reparteros, soy en vez sí, de la lo... tocha, los de Tiny Shine. Ajá. Y me entiende ya, y usó las palabras que usó, por eso el género como que se le viró un poquitico, porque en más de fondo que tiene, por donde haya pasado, se queda, me entiende. Lo que hizo el hermano no fue para buscar fama con él, sino engañándolo de... y además, ¿Tú me entiendes? La está... Tranquilo, tranquilo, mi hermano. Entonces, tranquilo. ¿Me es eso? en realidad, nada. Yo siempre pensé, digo, bueno, al final, esto, esto es una carrera musical, ¿ya me entiendes? No, yo no tengo. No tengo es un, para mí, siempre yo tengo las tiraderas como crítica. No, fíjate, yo nunca te voy a ofender ni tu familia, ni tu historia. Ni ¿Cómo nada. el videito que le dedicaste, chico? porque eres tremendo. Porque, ¿No tengo unos cuantos. Sí, Dios, sé que tengo unos cuantos. Por 23, oye, estoy aquí en 23, donde tú estás, Tiger, Estoy aquí en Copelia, tomando helado, en Copelia, donde da la gente, los cubanos toman helado. Tiene video de él entonces. Me importa, tengo lo que te video de Amy White. Veo uno en el micha ahí, veo que han trabajado. No, tenemos varias cosas. Oye, mira, dice Luis Ávila que salga, que Tiger está fuera hasta dos horas! Hermano, estoy trabajando, estoy haciendo lo mismo que Chagal Estoy trabajando, no tengo tiempo. En otro momento. En otro momento nos vemos. Ustedes que están ganando juntos, tienen proyectos. Tengo un tema con él, Darian Fernández, hermano. Le hicimos un tema a Darian Fernández hace poquito. Tenemos que reeditarlo porque estamos montando un propio estudio nosotros en la casa. Entonces... Lo sacamos con un poco de mala calidad que ahora queremos volverlo a arreglar. Ya, pero bien. la letra sí, sí para pero nosotros. Hacen algo lindo para cubano y todas las cosas, ¿me entiendes? Ah, bueno, mira, aquí, aquí estamos viendo qué, qué es esto, por ejemplo. No, pero esto es una cosa nueva que tengo con una compañía, se llama Team Sensación. Ah, pues, sí, lo he visto, lo he visto, porque que promociona la música y eso. Team Sensación, eh, eso es una tiradera al dominio, mi hermano. ¿Sí? Me, si y yo, yo crezco y crezco allá. y crezco. ¡Claro! De ya aquí ya, aquí le voy a tirar? El Tiger para mí ya el más malo que tenía aquí. Yo a Dani le toqué una, una, una incapaz, pero yo respeto mucho a mi <risas> A Milet A Serrucho, a Serrucho, <risas> un poquito nomás. Debe, debe, y ahora, ahora se le de estoy brincando, de manito a a Toro. está la Oye, para, para, para, para, para, algo más que quieras decir por acá hermano, de tu música, de eh, tus redes sociales. Hermano, ahí. que me sigan, Baby White por todos los lados, por YouTube. A ver, tengo pocos suscriptores, así que levantenme eso ahí, que no monetizo. Eh, manden para allá, a Instagram. Muchas gracias, hermano, nuevamente. Te lo digo a los tres. Muchísimas gracias. A ellos los estoy siguiendo hace, esta semana, empecé a buscar. Sí, empecé sí, sí, a seguirme en el Ya tomo una foto en Belía. Yo manejo, manejo a redes. Los estiles child somos ahijaos. ¿Me entiendes? Y ahí los vi usted en la galaxia ahí peleando, trabajos. Ya damos tiempo, ya damos tiempo. Ya tiempo ahí para mí tremendo trabajo, tremendo, Humano, mira, sacrificio. Te, te, te voy a decir, todo, claro. voy a decir algo. Eh, esto lo que lleva es trabajo, hermano. Hay, hay personas que se explotan conmigo y me dicen no, porque tú estás en el estudio hablando bubería. Yo estoy hablando Ubería porque estoy peleando, porque tengo una familia. No, claro, claro. Seguro. Es que salir a mí es que me conozco, ¿sabes a dónde yo voy? ¡Oye, eh, pregoño, no, ahora es sí. para que te vi! <ríe> ¡Saludos <ríe> a mi hermano! ¡Saludos! ¡Mami, <ríe> <papi>, te quiero! <ríe> <ríe> <ríe> <ríe Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, todos los que estuvieron todos los días aquí. Que, Oye, dale, que vamos a poner los 10 pesitos de la 3G. Dale, mi hermano, muchas gracias a todos. de corazón. Se les ama. De de a Oye, igual dice Luis Ávila de Estados Unidos que, que hay un chisme que tú no te sabes. Hola. Que okay. estuvo en el Chacal, el jueves oh, en el oh, concierto no. y que y se lo da a todo el mundo menos a Dani qué es lo que pasa ahí No, el Dani, de verdad que no Yo respeto a Dani para mí es un coro más Y tú sabes ¡Oh! Ay, te quiero, hermano Ay, Pero, hermano Un corto, un corto Un tema a mi hermano es Claro, claro Es que se un el barco, Esta es la semana del descaro O de los que están inflando Según Se un el barco, el barco ¿eh? oye, se unieron una pila Una pila de perros Se un el barco los datos Y el chisme rodando Embaradero regalando Sancocho a Panchi Regálenle un peluche Que le dé un abrazo Como oso cariñoso Llévenla, la que eso es entre. Lo quiero. Lo quiero. ¿Cómo te decir en las redes sociales? Claro, Baby White, Baby White, Baby y g No es guay de blanco, eso no es mí. En realidad es white, míralo ahí mismo, lo tienen ahí. Es guay de tocado. ¿Tú? Ale, vas a que en dos, que me pongan encontrar por los y ya ahí igual. Muchas bendiciones para los seguidores míos también que están viendo ahora mismo el programa aquí. Y ya, éxito. Y prosperidad para la. ¿Cuánta gente no están viendo ahora mismo, Lai? Ahora mismo, bro, te voy a decir ahora mismo. Ahora mismo, bro, Oye, Oye también aquí, no se no estamos viendo no se cuánto, tiren ahí. ahí. Oye, ahí. aquí hay tremenda Ahorita estaba como 800, 900 mil, llegó y bajó un poquito pico, ahora espero no, que vaya ah, a un ah, ah, poquito más, este, levanten el programa ahí, que bolero. Compartan que vamos a, partan, a dar una que el dinerito. Oye mi sí. gente no salgan los píos porque aquí todo el mundo sabe que yo fui a Romerío. Ahí yo con una pila de gente y todo el mundo decía Ricky está en la caliente. Ay yo, bien bien bien bien Si empieza con Romerío tiene que terminar en bolsillo. Que conocer, ¿me Oye, pero tú no tienes sentido de los patos. No chico. Pero el rima. Pero yo rime bien. Yo soy el paparazzi cubano. Ahí, ahí, ahí. Estoy en el barrio de Jesús María. Le voy a. Ya no. Ya le echan un control? Oye, algo más, algo más. Saben que tengo una pila de personas que hoy no vaya para allá. No vaya para allá. Hoy no vayan para allá. No vayan pa para allá. entonces ahora esa misma persona tú la dicen como después. Dime para allá, supervilla. Oye, ahí. Oye, papi, Dice, a eh, ver, mira, mi hermano, recorrido. anda por pues, 600, te amo igual. Mira, ese era uno de los integrantes de BY hace siete años atrás. Dice, tiene Ricky por allá. Oye, hermano, mira. Oye, Ricky, bro. Ricky. Lo que hay que trabajar, brother. No, no, bro, bro, bro. no, estamos, estamos trabajando adelante. O sea, gracias a Aquí Ven, mucho gusto, hermano. Un placer. Muchas gracias, pero Parece una cosa Está hecho para ayudar a todos los jóvenes talentos, familia. Aquí no tienen que pagar un peso. Aquí tienen que venir y exponer su arte. Lo que puedan hacer, lo que puedan decir, no nos interesa. Lo que nos interesa es que algún día. De su vida, de su tiempo, pasen por acá y se puedan promocionar. Somos el único programa que sale en vivo. Se pueden comunicar con las redes sociales de nosotros, pero a veces nos demoramos en contestar o lo demoramos en que vengan acá porque son cinco programas uh -huh. a la semana y no solamente son cinco los que llaman, son cinco mil los que. ¡Seguro! Sí, y mucho bueno aquí, personas. ¿no? Mucha gente, es la verdad. Y todos los días traemos a varios jóvenes por acá. Eh, pon el número, pon el número, dale, de, de la rifa, porque vamos a hacer la rifa ahora. Coño bueno, a ver, vamos que salga. No, no, no, pero, vamos, vamos, vamos a calar vamos, a ver, vamos a ver, acá, que Quédate no, aquí, no, no, aquí no, quédate no, aquí. Quédate no. aquí, porque eso va a calentar. Está bueno, ya te estaba tomando el teléfono ahorita ya. Vamos a poner el, el, el teléfono. Eh, permiso un momentico, porque a la no se nos puede ir un detalle, porque si se trata de rifa, ustedes sí. saben sí. que, antes de rapear, vamos a pensar en Cuba mueble. Coño, lo vamos Sí, sí, Cuba sí, blanco, blanco que... y negro y beige a ver así que pueden buscarlo. Pero, pero, pero, pero, no para para no. El, el abril, programa y el blanco, programa. Blanco y negro y negro. Sí, Hay sí. que seguir se abajo a ver es qué está haciendo. Si quieren amueblar su casa aquí en Cuba si no estás viendo acá desde Cuba también de cubamuebles.com ellos van ahora mismo a rifar una recarguita. La primera llamada que entre todavía teléfono en modo avión el teléfono está en modo avión yo lo voy a poner así que tengále un punta. Yo lo voy a poner para que suene Y la primera llamada que entre se lleva Vamos a compartir, tenemos que llegar por lo menos a mil Vamos a compartir A mil espectadores, vamos a compartir Vamos a ver vamos a el caballero Manda un saludo ahí ¡Fuego Fue con el dominio igual! <risa> ¡Fuego con dominio! ¡Sí, sí, sí, seguro! ¡Fuego con el dominio! Habernos ha ido del principio no, por no sí, ¡A ver sí, mi sí, hermano! Bueno, está, ¡Te tengo que recargar? tengo que te aquí! ¡Es aquí! Te para... para... para... la... digo una cosa, porque tú eres una gente bastante, hasta donde veo, bastante honesta, para ti ahora mismo. Dime. De todos los que están en el género, quítate tú. Sí. ¿Quién es el que mejor te cae? el chagala hacer. El chagal, el chagal de los grandes, de más pagado, tengo que jornar 23, el reparto, reparto, en sí, que me apoya todo el tiempo sin parar, roma y la sangre. Eh, gente, mi hermano, que. Román, y, eh, para y para el Chai, el, para que hablan <risa> de eso. Ay, otro punto Hay cosas, hay cosas cosa por ahí. Hay cosa Román, yo sé que con cosas, con, con mi va a hablar. ¿Cómo? Ese hay? nombre aquí no se menciona. ¿No el bufón cibernético. El, ¿El, el? ¿El bufón. Tienes bullfon? que respetar. Ahí lo único que se lo voy a decir desde aquí, voy a aprovechar que estamos aquí contigo. En realidad, es la única persona en Cuba, mi hermano, que me ha hecho una entrevista. Es más, en no, Cuba, en no viendo, visto, el mundo, y único Fernández hemos visto por ahí es que Fernández de... eh, eh, eh, Y Adrián eh, Fernández, eh, y Adrián hey, Fernández hey, y no ha subido y todo. Eso, Alexander sabe que yo he hablado con él porque yo tengo mi interés bastante de los problemas que hay en Cuba y las organizaciones que no nos apoyan. Fuera de eso, es más feo de hablar en Cuba para que no que estoy del lado hablando. Chicos, lo, lo, más, lo más... Me gusta, es... y sé que en este tipo de programa hermano, sé que ustedes se cuidan un poco, pero hablan sin problema siempre ninguno. tenemos una sección que se llama La Cajita, que hablamos de las cosas que pasan en Cuba. Papi, ¿no? y las organizaciones tienen tenemos, que apoyarnos. Tenemos, por ejemplo, tenemos por ejemplo el criterio de aquí en el programa de que somos imparciales. ¿Ves? Pero siempre vamos a decir la verdad. Y no es un secreto que, por ejemplo... A ustedes ni a muchos jóvenes se les ayuda, no se les da la oportunidad en los medios oficiales. Por eso este programa está creado para eso, para que él... a nosotros no nos importe. Pues, de... no nos importa sí. si tienes papel hermano, porque siempre para, se te para, hacer... para ser cantante no tienes que tener Pero papel. Pero sí, eh. si la persona ahora mismo tienen <risa> tiene más grave en Cuba no tiene papel. Pero no, sí. no, no, sé. ¿No son profesionales? ¿Quién está ah, conectado ah, por ah, ahí? ¿Quién está conectado? Ah, ah, Dice, comparte, comparte, comparte. Oye, Diomani. La recarga yo, mani. Acá, no, yo no sacaba, digo, Vamos a ver si hacemos el video hoy o mañana. Ahorita llamo a tu gente aquí, esto es candela. No, suave, cógete un 10, al para café. Tiempo, sí, y así mismo. vamos un redoble, alex porque voy a quitar el modo avión del teléfono. Hmm. Y la llevo, llamada llevo. Llamada ahora cuando ve. Llevo un Voy a quitar el modo avión y la primera llamada que entre, se lleva una recarga para su familia acá en Cuba, completamente gratis, cortesía cubamuebles.com Vamos a ver otra más, a ver, a ver si, <risa> ahí si seguimos con el ya, ya está quitado, esperamos la primera Ya está quitado Vamos a ver quién es la primera dama que entra. Mira dónde no sé es, que es que se va a No hay trampa, no hay trampa. No hay trampa. Le quité llamada, espera. Ah, ya. Eso es lo que tengo. Ya si ya tú ya, crees, crees que si no... no. Va a sonar, porque se encendió. ¿Va a sonar? Encendió. ¿Se encendió? Sí. Dime si se encendió. Todavía han sonado. Sí, yo puedo llamar. No, está sentado. Ahí entra la primera dama. Vamos, ahí está. ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos, estamos en vivo. Oh, ¿De dónde? ¿El lugar? Sí. sí. Vamos ah, silencio. La Vamos a aguardar la llamada. Silencio. Vamos a ver si podemos, si podemos poner... Hola, hola. Si podemos poner el... Se Todo bien. Oh, Aló, ¿me oyes? Hola. ¿Quién habla por ahí? Hola. ¿Quién habla? Aló, ¿quién habla? habla? El Rosa ¡Cernay! Nice. ¡Cernay! Sí, ¡Ay uy, sí, sí, Rosalba! Tú eres dura, Rosalba. Tú eres dura. Eres bien dura. Oye, ¿la voto tú no ves? Sí. De sí, sí, sí. Grecia. Oh, de Grecia. Atena, Hércules. Hércules por ahí, ¿no? Dice, que dice Enrique, si sí. ves Hércules está por ahí. ¿Tienes una sandalita bien. buena por ahí ni ¿no? nada? <ríe> Rosalba, ¿tú me oyes? Sí. Oye, ¿tu familia? Tu familia te ha estado llamando para que le recargue el celular, porque hoy empezó a recarga. Rosalba no, no se enterados. Seguro, seguro. Bueno, pásame el número por el privado o lo puedes poner público, cualquiera, como, como mejor te sirva. Ya, está bien. Yo te lo mando. Felicidades, felicidades, Rosalba te ganaste. Felicidades. Seguro, seguro, seguro. Dale, dale. Déjame colgar esto. Mira, los se... muebles ya está preguntando a qué número. Cuba, oye, que también sí, son. oye, no, Cuba bien. Mueble, Cuba Mueble. No, bien, activo, lo ¿no? va a mandar por privado, lo va a mandar por Dice privado. Dice que lo quiere mandar por privado. Así que, a o los sea, decía cubamueble.com porque si quieres amueblar tu casa en Cuba, si quieres comprar unos colchones, unos multimuebles, entra ahora mismo al sitio web y puedes ver el catálogo completo de cubamueble.com. Carlitos, te quiero, mi hermano. Ay, Carlitos, sabrosura, brosura Carlitos, sabrosura, mi hermano. Uno, uno de las personas de, del Club Imagen, de uno, uno de los promotores de, de, de, de la comedia, sí, mi hermano. Sí máximo. ¿Sí? Sí, sí, oye, si lo. quieren mandar, oye Calito, Seguro hermano, si quieren mandar algo para acá, para Cuba, lo pueden mandar por Rapid Multiservice. Es una agencia. Díselo Mappi, tu ahí que estoy ronco. Es una agencia, ah, okay. no señores, es la mejor agencia y te hacen todos tus trámites. El día que tú llegues a Cuba ya tienes tu hotel reservado, tu carro, todos tus preparatos, no, también no, no, los paquetes que, ronco, que quieras sabe. mandarle a tu familia para acá. Estamos en vivo, te estoy explicando porque si tienes familia por allá, mira, tus amigos que están desde allá viéndote, si te quieren mandar los algo, quiero, los algo quiero, los si ahí, te pues. quieren mandar algo súper rápido, mira rápido por aquí, por multiservi. oh, rápido, multiservio, enseguida rápido. te llega tu paquete, así que ya ustedes saben, señores, aquí abajo están todos los contactos y ya ustedes saben, cuando vengan a Cuba, todos los trámites garantizados. Oye, tráeme, tráeme el, el otro muchacho que estaba por ahí, tráeme el otro muchacho, porque teníamos otro, otro muchacho que creo que es afro. Sí, claro. Sí, sí. haciendo buena música. Tempranos, africano, ¿los, tempranos, sí, sí. los tempranos, los tempranos, los tempranos. Los tempranos, un pum de paso y póngalo aquí para que un pum ahí para que se ponga ahí delante de ti, ahí. Al laito todo, al laito todo. Al laito, amiga, ahí. Claro, chico. ¿Qué te tocó? Aquí, aquí. Pero te voy a explicar una... vamos a hacer un cambio? Sí, como... Destiny, para acá. Los tempranos. do al lado del baby. Dale, siéntate por aquí, los tempranos. Ricky, te casado. No, no hay problema. Échate un poquito para allá, ahí. Oye, los tempranos. Los tempranos. Háblame de ti. Cuéntame. Bueno, lo tempranos ahora es la nueva fiebre ahora para el género, el repa. ¿Repa? Sí, porque estamos haciendo el afro, o sea, ligando la cultura africana con la cultura cubana. Sí. O sea, latinoamericana, porque estamos ligando con reggaetón, ligando con una pila de género. Y en Cuba escogemos el repa, como un género urbano, de la juventud. ¿Pero tú eres africano? Sí, africano. ¿De qué, de qué parte de ahí? Yo soy angolano. ¿Angolano? Angolano, sí. ¿Y angolano ¿Y